Mira, mira, que, que, ¿quién lo hubiera dicho? Esos son algunos de los que a mí me hicieron más ruido. Este, Ya llevo rato darle, dándole seguimiento a este tema. Y ahorita me acordaba de, de algún otro, pero es realmente hay uno un caso mexicano que es de este meme famoso de La Eterna también, la madre tiempo como nuestro chabelo, donde aparece Silvia, Silvia Pinal, ¿Te acuerdas del meme que dice, acompáñenme a ver esta triste historia? Ah, sí, eh, casos de la vida real. Ándale. Pues les tengo la noticia, nunca dijo esa frase en ningún programa. ¿Eh? Bueno, sí es un caso estudio que nos manda. un programa que es, y realmente nunca dice esa famosa frase del meme. Pero yo recuerdo que sí la llegué a escuchar cuando estábamos comiendo... Eh, cenando más bien en la noche porque era como en la tarde noche no ya la... sí, pasaba ya en la noche ese programa y era así como de eh, eh, tendríamos que hacer un programa de invitar a Néstor Solá y a eh, Francesco Rigel. ese programa traumante estaba psicótico yo me acuerdo que que sí tenía unos temas bien locos bien así de y para la hora prime que por ejemplo era en la hora prime que vemos no Las cosas raras ahí nada que ver poco family friendly que era este programa. O sea, yo recuerdo que había escenas de violaciones sin pantalla, así ahora familiar, había dilaciones, un montón de cosas. Digo, el Mujer Casos de la Vida Real creo que se cocina aparte dentro de los programas mexicanos, pero sí, como bien dices, acompáñame a ver esta triste historia. No lo recuerdo. O sea, realmente, o sea, la, empezaba la señora, uh -huh. leía una carta de la gente. Y luego ya decía que el, que el programa que se iba a tratar y leía la carta y, y como que se desvanecía. Pero en la mente, o sea, ahorita que estoy tratando como de recordar esos, esos años, creo que no decía, ya me hiciste dudar. Ese es el chiste, <risa> <risa> yo ya lo dudé. O sea, o sea, dudo que lo haya dicho, pero también dudo que no lo lo haya, haya dicho. <risa> Porque, o sea, sí recuerdo, por ejemplo, programas a mí que me dejaron de... Me acuerdo cuando era niño, nos íbamos a cambiar de casa y... Dos, tres días antes habíamos visto una de esas cosas en las que este la carta decía, la señora leía, ¿no? Fulanito de tal y se acaban de campear a su nueva casa, pero una tragedia marcó la casa y se desvanecía. Y se iba todo a blur y de repente ya estaban en la nueva casa y todos bien contentos. Y de estas casas de interés social prefabricadas y se brincaba el malandro y mataba a la familia. Y, y, y, y yo me quedé así de... Por eso ese programa lo traigo así como de lo traigo de lejitos porque sí me, me, me causaba cierto de... ¿En serio? Está re feo eso. porque vemos ese programa tan horrible? Sí, realmente hay, hay muchos. Eh, te digo que los conspiradores pues en, en general dicen que, que realmente es como la fusión de dos universos, dos realidades eh, colectivas. Por el tema de tanto esto que nos ha pasado, que nos han venido diciendo desde pequeños, ¿no? Que el mundo se va a acabar. que sí va... Bueno, a mí me tocó desde el 2000, me parece, ¿no? Era como el más este, más esperado de todo, ¿no? El, el fin del mundo del 2000. El año 2000. Ajá. Entonces se supone, eh, con el Y2K y todo eso, que hubo una reorganización de, los, de las computadoras y del Quantum y no sé qué tanto que hubo realmente un reajuste del universo y fusionó una, una realidad que sí sucumbió ante estos eventos que se habían pronosticado como cataclismo, contra otra que lo superó. Entonces se supone que por eso las líneas de tiempo que se generaron al momento de realizarse el cataclismo eh, no fueron las mismas que estaban en la otra realidad y se combinaron. Al momento se piense que se llevan dos grandes o tres eventos importantes al respecto de los cambios cataclísmicos que pudieran haber eh, pasado, que pues cambiaron la realidad que hoy conocemos o recordamos. Eh, de hecho, también hay otras frases, las frases clásicas, ¿no? De Star Wars que le dice. Ah, también que soy tu padre, ¿no? Pero. Yo creo que más que nada va... Bueno, eh, mientras preparaba el guión y el, el tema, sí, había otros loquillos que decían que como todo ha sido una simulación a partir del año 2000, los sectores en, de almacenamiento de la memoria de cada individuo que teníamos nosotros, este, que venían previo a, a, bien lo dices, a este apocalipsis, a este, este, o sea, toda esta caída del sistema y que todos fuimos absor absorbidos por esta simulación en la que vivimos hoy en día los sectores de almacenamiento, fíjate como en aquella época los discos organizaban la formación en sectores hubo huecos que no se pudieron rellenar y que como son cosas tan irrelevantes como la muerte de Nelson Mandela eh, la canción de of the World y todos esos huequillos que no se pueden rellenar en estos sectores de almacenamiento con una información para no dejar un hueco ahí lo que hacían era implementar estos, estos pedacitos de información y como, como, como es información que no es relevante, que no, es, que no te va a servir, que no va a ser 2x2 igual a PES, por ejemplo, o 2x2 igual a 25, pues realmente eso es, es irrelevante si lo llenan con cualquier otra cosa en esta simulación en la que estamos implantados en estos momentos. Entonces, eh, digo Está medio rebuscado y quien escribió eso, creo yo que es fan de Matrix, más no poder, y uh -huh. por eso está pensando bajo esas circunstancias, pero a final de cuentas... Pues no, o sea, no, no es otra cosa más que el ir y venir de la vida diaria. O sea, ¿a quién no le ha pasado? Oh, bueno, no sé, a lo mejor igual y soy el único, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí luego me pasa. Estoy dormido, estoy soñando. Y de repente, por ejemplo, aquí estoy soñando que están pasando cosas cotidianas. Estoy lavando los trastes o lo que sea. Y me tengo que asomar a la, a la calle. Y resulta que, sorpresa, no es mi calle aquí, este... Eh, Joaquín Hendrix, aquí en Villas-La Playa, ¿no? Aquí, digo, aquí en Villas-Morelos, salgo, sorpresa... Es, otra, es la calle donde yo vivía, en la avenida Sor Juana, en Ciudad Neza... ...pero estoy teniendo todas las características que tengo aquí... ...el calor, la humedad, los insectos, este reclamándome los chamacos... ...papá, que no sé qué, pero tengo que ir, ahorita vengo, voy a la farmacia... ...salgo y sorpresa, es la avenida, es la otra avenida... ...donde yo vivía eh, hace más de 20 años, más de 30 años, allá en Ciudad Neza... ...y me quedo así de... son los huecos que van pasando... ...y yo creo que conforme eso va pasando... Pues muchas veces van, vamos este, armando estos recuerdos y estos recuerdos van generándose. Otra, otro ejemplo, por ejemplo, este, las personas que llevan mucho tiempo casadas, luego dicen que no recuerdan antes de, de su pareja. O sea, si llevan ya 10 años casados continuos, por ejemplo, del año 11 hacia atrás, tratan como de recordar a su exnovia y sorpresa. Ese recuerdo pues sigue siendo con su pareja actual, ya no es con su pareja anterior. Y entonces ese tipo de huecos en los que vamos como rebobinando esa cinta es por donde vamos eh, tratando nosotros de develar este efecto Mandela. ¿Por qué? Porque en ese momento a lo mejor todos piensan, ¿no? Un, uno muy clásico, muy común. Vas en el tráfico, paseo de la reforma y de repente ves a la Diana Cazadora bien linda apuntando su flecha. ¿Hacia dónde está apuntando la flecha de la Diana Cazadora? Yo Creo que a la izquierda, ¿no? La Diana Cazadora no tiene flecha o sea, la, la, la estatua como tal no tiene una flecha ahí Incluso la usaron por ahí algunos publicistas de Enfrente de donde está la Diana Cazadora Apuntando sobre Paseo de la Reforma Hacia la calle, de no recuerdo cómo se llama esa calle Y abajito hay un Cinemex y ahí está la flecha Supuestamente que ya disparó la Diana Cazadora pero pues no es más que un artista publicitario Pero la estatua como tal no tiene flecha ¿Y por qué todos de repente pensamos, ah, sí está apuntando, es que Diana es la diosa de la luna y nos queremos ver súper Seguramente está apuntando hacia donde la luna está, la flecha. Pues no, porque ni siquiera tiene flecha, ¿no? O sea, puede ser que ya la disparó, todavía no la carga, o de qué colores, o qué ropa interior tiene la Diana Cazadora. <risa> Ah, está ¿no? ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, ¿por qué? ¿por qué? Porque vamos concentrados en manejar, o vamos en el transporte, o vamos caminando, y vamos así, va súper rápido. No hallamos cómo llenar ese pensamiento rápido y damos por hecho en base a los paradigmas que si hay una mujer con un arco y está haciendo así, seguramente tiene una flecha que le va a apuntar a alguien. Además se llama cazadora, ¿no? Tiene que estar apuntando una flecha que va a cazar a algo. Pero no, o sea, a final de cuentas no es Diana cazadora como de casa, sino es Diana de diosa de la, lun de la luna de, de los griegos. O sea, es todo ese tipo de conocimiento, pero es tan rápido, es tan vertiginoso en la ciudad que a qué horas te pones a pensar que la Diana cazadora ni siquiera tiene traje de baño. Está completamente desnuda y no tiene flecha. Entonces, en ese momento es tan masiva, la, bueno, va pasando gente, ¿no? Va hacia Chapultepec, regresa hacia acá, hacia el sur de la ciudad sobre Reforma, están cruzando hacia el metro Sevilla, todo el mundo está hecho un caos, nadie le pone atención. Saben que ahí está la diana, que es una referencia, que esa fuente está ahí, que ahí va a estar y que ahí a lo mejor va a estar en muchos años, pero a final de cuentas dan por hecho que los detallitos, como bien lo decían nuestros bloquitos de los sectores de información, ...pues los están dando por hecho, los están como llenando de... ...si ¿Sí es Diana Cazadora, tiene una flecha, etcétera, etcétera... ...avancemos, avancemos, avancemos... ...y esto es como muy común, en algún momento lo llegué a escuchar... ...en algún programa de radio que le preguntaban a la gente... ...para que se ganara un boleto o algo así, no sé... ...hacia dónde apunta la flecha de la Diana Cazadora... ...y toda la gente decía, ¿no? ...hacia, la, hacia el norte, hacia el sur, hacia no sé dónde... Y, y, <risa> y, ...y difícilmente el colectivo trae en mente que no tiene flecha... ...o sea... ¿Por qué? Porque es un detallito, es un sector de la información, es un sector de todo ese sesgo cognitivo que no está. ¿Por qué? Porque, o sea, das por hecho que ahí está el crucero, das por hecho que de ahí atrás está el metro Sevilla, que para allá está, este, más adelante está la Torre Mayor y el castillo de Chapultepec, y creo que ya de ahí la mente como que empieza a hacer, este, perdedizas las cosas, ¿no? Y ya, de, y ya después dices, bueno... Qué detalles, qué detalles. Y cuando dices, la flecha de la Diana Cazadora, ah, yo paso por ahí diario, pues la flecha de la Diana Cazadora está apuntando hacia el norte. Sorpresa, no tiene, no tiene flecha. Entonces, esos esos como detalles que vamos nosotros formando, pues a final de cuentas cuando se masifican, terminan siendo este efecto. Como bien lo mencionamos, el ejemplo de la película de Darth Vader, ¿no? Darth Vader le, le dice que si sabe quién mató a su padre, y, no, tú mataste a mi padre. Y, y, y todos damos como por hecho, y dicen, Luke, yo soy tu padre, y no, no es cierto, dicen, no, yo soy tu padre, y son, porque es un momento, no quiero darle como el valor histórico, de que sea un valor histórico, pero es un momento en la cultura pop, en la cultura popular, que al final de cuentas, todos se quedaron, todo el mundo los que hemos visto, y todos hemos reaccionado así de, es su papá, pues es porque es un efecto que viene de uno le acababa de cortar la mano a su propio hijo, ¿no? Dos es el momento en la película en el que dices, ya no hay esperanza, o sea, ya perdí, ya perdieron los rebeldes, ya perdió la Star Wars, ya perdieron todos y este cuate que era el único que podía ser como el que iba a ganar la guerra o podría ser, pues ahorita está tirado aquí frente a su padre y le acaba de decir su, que es su padre y el detallito de si le dice, "No, yo soy no, tu padre." El detallito realmente se llena porque sabemos que el que está abajo, de hecho la escena es como muy, no sé si así la pensaron, pero ver a Luke hacia abajo, cuando le dice yo soy tu padre, lo ves hacia abajo, hace referencia a que pues yo creo por eso en ese momento a todos se nos queda en la mente que Luke, yo soy tu padre, pero no es cierto, nada más dice yo soy tu padre. ¿Por qué? Porque es un momento en el que todos los que empatizaron con el personaje, empatizamos con el personaje, pues le decimos somos Luke. Y este cuate nos está diciendo, no, Luke, yo soy tu padre. Digo, es una forma muy somera de verlo, ¿no? Pero a final de cuentas, el, el hecho de que la información se haya re rellenado, hayamos colocado este huequito, este pedacito de información y lo hayamos puesto, sí, así, dije, así decía, y resulta que no decía así, pues es por eso, porque a final de cuentas, uno... Es entretenimiento, es así, pero sí es un punto importante en, la, en el punto histórico. Dos, no es algo que usemos todos los días, o sea, ¿a qué horas vas a hablar con alguien de Star Wars a ese nivel de detalle? Y, y tres, pues este, traemos el trauma de que, pues sí, ya perdió el bueno, ¿no? Ya perdió el bueno de la película y en ese momento es, ¿cómo lo rellenamos? ¿Cómo lo rellenamos? Y sí, sí le dijo, no le dijo, bueno, sí es su papá, sí, sí es su papá. Y, y, y yo creo que el cerebro como va asociando, esta cosa sería interesante preguntarle al doc. ¿Cómo es que el cerebro asoció o cómo es que se crean estos huecos para rellenar esa parte? Me imagino que es como para que el cerebro diga, no, no se pierda esa información, ahí está, pero ahí la dejamos. O sea, no es relevante, pero sí, cuando alguien te pregunte, sí, él le dijo que es su padre y se acabó. Pero a nivel colectivo, pues ya todos, tenemos, todos teníamos como esta visión, ¿no? Digo, eh, a nivel de películas, pues sí pasa mucho. No sé, estaba yo pensando, eh, no sé si recuerdes esta escena de las películas de Pedro Infante, donde llora por el torito uh -huh, También Esa también estaba yo Estaba yo en la tarde eh, Asegurándome que no pasara <risa> Pero sí es una escena muy fuerte Y muy este, este así de, Híjole no Va por el niño, se entra por el niño a las llamas Y se sienta a llorar Así con, ¿no? Ay no sé con el, con el niño en brazos Incendiado y envuelto, mortajado prácticamente Y empieza a llorar este cuate y todos tenemos en la mente que grita Torito. Pero no, sí. jamás grita Torito, solamente llora, ríe de una forma así. Eh, justo... <risa> <risa> y otra vez lo ve. Y, y... Pero estaba yo viendo, buscando las versiones. Y sí, no, no dice Torito. O sea, en ¿Torito? ningún momento dice Torito. O sea, nada más dice el, el Torito, algo así. <risa> Cuando llora con el niño y la escena que todos tenemos en la mente de que, pues sí, de derrota, de llanto, de frustración, de dolor de este cuate en la película, pues es esa, o sea, Toreto, pero no, o sea, ese también sería. Hay muchas muy... parodias, ¿no? Que incluso ah, si aparte las parodias y todo eso, entonces es indispensable. Es, es son como huecos que teníamos tenemos que ir el cerebro como diciendo no pues sí pasó o se los dejamos de tarea que vean esas películas para que en aquí en los comentarios nos digan sí sí dice torito o no no dice torito y discutamos ese tema porque es muy importante bueno si <tose> sí, es si sí, dice o no torito pero forma parte de este sesgo cognitivo colectivo en el que muchas otras veces vamos a decir no pues sí pasó y no quiero caer, no quiero... Digo, estamos hablando de un voz del pueblo que realmente tiene un tinte de que a pesar de que estamos hablando de ciencia y cosas así, estamos muy relajados. No quiero llegar al punto en el que pues, una mentira se diga tantas veces que de repente se vuelva verdad. O sea, no quiero que este efecto Mandela se utilice en, en la contra o, o para formular estas cosas pues ya a un nivel más, más grave, ¿no? O sea, que dijeran todos... Ya lo decíamos al, al principio en el ejemplo en el segmento, nos pues resulta que ahora barles es bueno y honrado y honesto, no puede ser, o sea, no podemos justificarlo con el efecto Mandela de ningún modo. O sea, tenemos que entender que pues todos sabemos que la información ahí está y está por escrito y está en video y está registrada para que no, no después nos digan es que tenían una idea que no era o no sé qué. Entonces... Parte de esta información, pues, es si ustedes se la llevan y empiezan a cotorrear con sus cuates, y que no sé qué, y que aquí, y allá, pues ya van a saber que no, no forma parte de algo mágico, no es una, no son sectores en la, sectores perdidos en, en la, aquí en la simulación que estamos simulación. viviendo, no son choques de realidades, simplemente son cosas que el cerebro no alcanza como a registrar al 100% de lo, todos los detalles, ¿no? O sea, no tendría como el cerebro como diríamos como por qué registrar ese tipo de minucias a lo mejor porque no forman parte de una decisión relevante para el cerebro o sea el cerebro va a decir esto si sirve no no, no me sirve entonces si le dijo yo soy tu padre si la canción dice of the world si la flecha de la diana cazadora apunta hacia allá si el torito si el pedro infante grita el torito Uy. y todo eso, no son informaciones relevantes entonces no, no es válido que yo lo almacene, ahí va a estar, y pues si te preguntan, todos van a, a decir lo primerito que se les venga a la mente, lo primerito como nos dijo el Doc en otro video, pues es ma, la mayoría de las veces lo que menos energía le haga consumir al cerebro, y si el, y por ejemplo, la, revolviendo al ejemplo de la canción, si la canción We Are The Champions se utiliza mucho en campeonatos mundiales, of the world, the best of the world, o de... De, ¿Cómo se diría? Mundo mundial, ¿no? Pues obviamente cuando termina We Are the Champions of the World, ¿por qué? Porque los que ganaron en ese momento son los campeones del mundo, y es lo que menos energía, es lo que menos trabajo le va a costar al cerebro colocar en la mente cuando digan, ¿en ¿eh, qué año fue campeón en Italia? Ah, no sé, 1990, ¿no? 94. Sí. En el 94 Italia, por ejemplo. Ah, sí, ah, sí. Así lo, es ¿no? No recuerdo Perdió el 94, ¿no? o fue el 92 Estados Unidos, contra Francia. <ríe> no recuerdo. <ríe> <ríe> Francia ganó ese, ¿no? No, Francia ganó en el 98. ¿verdad? Francia 1998. Eh, 1994 fue Brasil, fue Italia. Sí, fue Italia en el 94. Hablando de eso de fútbol, de hecho hay uno reciente que mucha gente tiene amnesia de del evento que, que es de más o menos que el siguiente mundial después de Qatar va a ser en méxico pero yo nunca me acuerdo que haya nombrado a méxico como sede pero sin embargo va a ser sede del mundial 2026 méxico va a ser el, el anfitrión del mundial que viene <ríe> después de este que sabía. Pasa. así no de <ríe> No, fíjate, pero ¿cuándo? Qué? No sé. Ha sido una interrogante que le he preguntado a de bueno, ¿y cuándo lo dijeron esto? No, pues nadie se acuerda, pero va a ser México el anfitrión de la siguiente Copa del Mundo después de Qatar 2022. ¿Por qué? O sea, digo, no es que seamos expertos futbolistas. Claro que no. Tricriterio, resistencia a la insulina, todo lo que quieran. No, no, no, no nos caracterizamos por ser expertos futbolistas. La información suele ser muy aburrida, es bastante tedioso hablar de fútbol mexicano, pero en qué momento vamos, o sea, sí. ni siquiera México compite contra Sudamérica, contra los otros ahí con Mebol, que toda la banda que sigue en cuai normalmente me dejan ahí muchos tomatazos que porque les pongo que México debería de competir con, pues sí, o sea, como aficionado al fútbol, gente que le gusta sentarse con dos cervezas, unas papas, a ver a monos jugando fútbol. Me gustaría que México, la selección de México, pues enfrentara a Argentina, a Brasil, a todos ellos de allá abajo de Conmebol. Y mucha gente se enoja. Es que no tienen nivel, es que no tienen copas. Claro, por esto quiero que compitan, para que aprendan, para que sean mejores. No porque yo diga que, uy, qué competitiva es mi selección. Claro que no. Es una cosa y es como poner niños. Pero bueno, nos estamos haciendo mucho de la tela. Pero a final de cuentas... ¿En qué momento? Ve, fíjense, este es un efecto Mandela. O sea, <risa> número uno, ¿en qué momento se designó a México como sede del mundial de 2000 que sería 26, ¿no? 26. Uh -huh. De 2026. Es un sorteo, es un. O sea, ¿por qué? Número dos, ¿en qué momento México, como que figuró dentro de ay, sí estaría bien padre? Dáselo a estos este, que van saliendo de su cuarta transformación políticamente, que sé cómo vamos a acabar para eso. Entonces, dáselo sí, a ver qué hacen. Y número tres. México, en serio, o sea, estamos hablando que un país que no compite, que no sale de su cuarto partido De sus partidos moleros en Estados Unidos, de cada que podamos hablar de esto lo vamos a hacer, en serio Y, y que además quieren desquitarse con sus aficionados, cada que gritan eh, puto. Entonces imagínense por qué México tiene que ser un, no sé Ay, ya hasta se enojaron Ya están, están tronando los cohetes. <risa> es... ¿En qué momento ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento sí? ¿De la changota, no? Sí, porque, o sea, digo, sabemos que no, esas son las olimpiadas. O sea, cuando termina el periodo de competencia del, de las olimpiadas, llega el personaje, o llega algún representante del, del siguiente país y ya sabes que es al que le toca. Ajá. Pero este que, ¿en qué momento? O sea, ahora sí que nos agarraron a todos, no sé, o sea, o no estamos muy metidos en el asunto. O de plano fue muy por abajo del, así del agua o los partidos moleros que tiene México con Estados Unidos eh, realmente están funcionando como para que ahora sean moleros mundiales no sé o sea en qué, en qué momento ¿en qué momento pensaron que eso era buena idea o sea no sé no no no me ese sí es un efecto de que México no lo puedo creer está rarísimo el asunto y forma parte de lo que es el efecto no o sea por qué yo yo yo pensé que iba a haber otro sorteo y siempre pensé, bueno, ahorita que lo estoy como recordando y trato como de sacar en la mente, que se hacía como el sorteo del siguiente país eh, al final de la, de la que estaba pasando, o sea que después de Qatar ya terminó y después se hacía el sorteo para ver a quién le tocaba el siguiente mundial, pero no, o sea, no sé, a menos que esta cosa tenga como 10, 20 años de que lo vienen como planeando y que apenas nos haya salido la información, no sé, o sea, digo, está extrañísimo. Todo ese hueco de información que, que nadie fumó o que realmente lo pasamos por alto, no sé, a mí me cayó muy de sorpresa cuando, esto, ¿y esto cuando pasó? ¿Por qué? ¿O quién dijo? Y dijo? Desde que pasó también lo de Gallos, me metí un poco a, a actualizarme en el tema y creo que fue donde ahí de reojo alcancé a ver el... el tema de la sede de fútbol. Es como mucho para un efecto Mandela para un. Imagínate la gente que haya visto este video en 20 años. Hablaron de fútbol, hablaron de crítica, de qué hablaron ese día. Fue fue bastante extraño efecto ese día. <risas> Mira cómo sí. salen los temitas de repente. Los temas, y sí, o sea, vienes hablando de un tema que te hace recordar X cosa, pero así era, pero así no era, y ahora dices, ah, no, sí, sí, pero no recuerdo. Y de repente me dices, Ya no existe el estadio de Cruz Azul. Bueno, a mí como, como DF acá en el exilio cancunense, pues sí, me sorprende bastante, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo vivía todavía en Azcapotzalco, recuerdo perfectamente que yo vivía en un quinto piso, me, me asomaba a la ventana y se veía el domo este del de Toreo de Cuatro Caminos. Y todos los días, desde que llegué a vivir a Azcapotzalco, Toreo de Cuatro Caminos era como mi referencia en las mañanas, me paraba, abría la ventana, mi café, ya me iba a trabajar... Toreo de cuatro caminos. Incluso en la noche, regresando, venía yo manejando sobre el periférico norte. Toreo de cuatro caminos. Pero es de esas cosas que das tan, tan por hecho en la mente que ahí debe de estar. Ahí vive el sesgo cognitivo que tienes, que está la bola gigantesca. Bueno, hoy en día creo que son dos claro, torres gigantescas. Estaba estaba la bola. Un día iba yo así como custarugueando, ¿no? Así de... ¡Ay! ¿Y el toreo? Ah, todavía le falta. ¿Y el toreo? Todavía le falta. Y empecé a ver así ya pueblos, Huehuetoca, este, todos los que están al norte sobre el periférico de, que va a la ciudad, a, a, a cosita de nada, de empezar a agarrar la carretera de Querétaro, porque dije, ¿y ahora? O sea, ya pasé las torres de satélite, ya pasé este, la Acrópolis y todo. Bueno, toda la gente que conozca por ahí la zona norte del Distrito Federal Periférico Norte va a saber más o menos de qué estoy hablando. Empecé a ver, pero en mi mente era de dónde está la pelota, dónde está el toreo de cuatro caminos. ¿Por qué? Porque mi efecto, lo que yo tenía en la mente era que ahí en esas coordenadas, y mi cerebro esperaba ver manejando a 12, 18 kilómetros por hora, que es la velocidad <ríe> promedio en la Ciudad de México. Se sí, bueno, porque... ¿no? sí ciudad. Ajá, era una referencia. Incluso creo que todavía debe de haber este, combis o transporte que tengan en el letrero Toreo. Toreo. Y otro efecto Mandela. Toreo. Es que la estación del metro no dice Toreo, cuatro caminos, nada más dice cuatro caminos. <risa> Así también. Toreo, cuatro sí, caminos. Todos nos quedamos... Ah, pues era el Toreo de cuatro caminos, pero no era el Toreo de... O sea, la estación del metro como tal no dice Toreo, es cuatro caminos. Y, y bueno, para quien no ubique más o menos, pues era eh, un centro de espectáculos que tenía un domo enorme... Al norte de la Ciudad de México En los límites con el Estado de México En la zona norte Y pues era una referencia O sea, veníamos manejando hacia el norte Y se veía el domo gigantesco Lo veíamos desde, por ejemplo, yo desde la zona de Azcapotzalco Lo veía perfectamente el domo Y, y te digo, de repente un día Lo daba yo tan por hecho que ahí estaba el domo que, que, ¿Cuál fue mi sorpresa? O mi mente, por ejemplo, manejando así de reojo No lo vio Ah, todavía falta, todavía falta, todavía falta Ah, caray, Perinorte Torres de satélite Eh... Otras cosas allá del norte Y ya empecé a ver letreros Y empecé a ir más rápido Dije, ya pasamos la zona de 12, 18 kilómetros por hora Ya voy a 60, ya voy a 80 Ah, Huehuetoca Y luego de Huehuetoca Y sí, Pueblos, este Zumpango y cosas raras De ahí del norte del Estado de México Porque en la mente yo tenía sesgado O sea, mi mente daba por hecho que ahí estaba Sin embargo, pues la memoria Y todo lo que yo había formado En ese aspecto pues era que ahí había un domo gigantesco y sorpresa, ya no existe. Bueno, no sé cuándo dejó de existir, no, no, no, no sí, bueno, no tiene mucho. Lo tiramos, sí, marchó, ¿no? No sé, sí, dejó de existir el, el Toreo de Cuatro Caminos y ya no es, o sea, sigue siendo una referencia. Y si, por ejemplo, como en mi caso, por ejemplo, llevo 10 años fuera de la ciudad, de la zona, que no me paro, pues me dicen el Toreo de Cuatro Caminos, voy a saber dónde está, pero el hecho de que llegue y diga ya no existe el domo de Cuatro Caminos, ya no existe el Toreo, pues es como el efecto Mandela, ¿no? O sea, en mi mente sí existía y mucha gente que al igual que tenga las circunstancias, pues a lo mejor también va a tener en la mente que el Toreo de Cuatro Caminos se encuentra ahí en los límites norte de la Ciudad de México y el Estado de México y, y cuando diga, ¿qué crees que ya no existe? Vamos, que ya no existe, que no existía el Domo. Pues sí, ya tiene más de, la verdad, no sé, como... Seis años. No más. Bueno, seis años que creo que se creó un centro comercial enorme pero de existir como tal que que quitaron toda la estructura es metálica, bien. tiene mucho más eh como 15 como 10, 12 años más o menos, digo no sé vamos a buscar alguna documentación de eso, pero es un ejemplo clarísimo de cosas que tenemos como sesgadas a lo mejor a futuras generaciones que digan y la palma, <risa> el paseo la palma, de la reforma la glorita ¿no? de, de la palma que quitaron, que pusieron una huehuete ahí todo seco no, pues quién sabe no pues ¿Era la glorieta de la palma? ¿O qué otro? Podría ser una referencia a ah, la glorieta de Colón también, que, que quitaron insurgentes y reforma. Era un punto este de super referencia. A unos metros estaba la estatua de Cristóbal Colón ahí como, como pidiendo taxi. Y entonces de repente la quitaron. ¿Por qué? O la del no, caballito pues, que nunca tuvo caballito. No, ah, la del caballito también. Esa era de... ¿Cómo se llama? Yo pensaba no, que no era, me era embolsa, el Metro Zaragoza. No. Era en el Metro Zaragoza, pero resulta que no, es una estatua de un cuate que se llama Manuel Tolsa, que está atrás de, bueno, en el centro de histórico de la Ciudad de México, por donde está el Metro Allende. Ahí hay un como museo y ahí está la famosa estatua del caballito, que no es el caballito que representa a la estación Zaragoza de la línea 1 del Metro. ...no es el mismo, porque Zaragoza pues es Zaragoza... Y, ...y sí hay una estatua de Zaragoza en un caballito enfrente del metro Zaragoza... ...pero todos los que vivimos en esa época asumíamos o teníamos en la mente... ...que la famosa estatua del caballito era esa estatua tan famosa... ...pero no es, es la que está um, en el Museo este ...y si el cuate se llama, bueno el cuate de la estatua se llama Manuel Tolsa... ...pero es de esas cosas que damos por hecho que, que son... Mm, ...no quiero usar la palabra cotidiana... Porque pues, ahí están a fin de cuentas, son como protagonistas y das por hecho que ahí van a estar y que de ahí han estado. Y a final de cuentas, cómo te las sacas de la mente, eh, eh, así como en una sorpresa, ¿no? Ese es el punto del, del efecto, o sea, como de repente tú tienes un, un, sí, un sesgo, un paradigma, una forma de pensar en un aspecto. Y de repente, de, como si sonara un disco rayado, ¿eh? te quedas así de, ah, resulta que no es y no era. Y ahora, este, ¿cómo rellenamos esta información? Ah, pues con información o con, o con registros, con lectura, o sea, es, es como complicadora, sí existe el efecto Mandela, hace referencia a esto, los ejemplos son estos, es importante que lo platiques porque pues, de ahí van a salir otros temillas, y como siempre los decimos, si aprendes a cuestionar cositas como estas si aprendes a preguntarte estas cosas, pues paulatinamente te va a servir para todo, o sea, el hecho de que Ahorita tengas como el conocimiento y tú me digas, ay, es otro de... No, pues al final de cuentas te va a servir para argumentar. Porque qué tal si imagínate, nunca falta que solicitaste un aumento de salario. El jefe te dijo, luego vemos. Y ese luego vemos, eso nunca pasa. Pero tú dices, este oiga jefe, el día veintitantos de tal mes me dijo, luego vemos, ¿me puede ayudar con mi aumento de salario? Luego, luego me escribes. Y ese, en ese luego me escribes, pasan seis meses, ¿no? No, o sea, tomar registro, tomar nota documentar y nada de que yo dije que sí, pero a la mera hora no, no, aquí está el registro, disculpe, con cuaderno en mano, como sea, puedes argumentar algo, ¿por qué? Porque ya sabes que existen ahora este tema, o sea, ya sabes, ah pare, me tocó efecto Mandela y resulta que a la mera hora te van a hacer de chivo los tamales porque alguien dijo sí, pero alguien dijo no y a la mera hora, ¿quién sabe? Pues mejor cuadernito en mano o notita de celular, Incluso hasta nota de voz, yo diría, ¿no? El día de hoy estamos haciendo esto, o como le hacemos aquí en La Voz del Pueblo, día tal, tema tal, etcétera, etcétera, para que se lleven la información útil y, crea, y créanme que este tipo de información así relajada, un poco, este, que nosotros casual. pensamos que, ah, como casual, lleva su nivel de utilidad, lleva su nivel de echarle tantito coco, de ponerle tantita, tantita atención a las cosas, porque imagínense, ahorita están viendo y, y o sea, todos los sucesos históricos que estamos viviendo y van a decir que a la mera hora nada pasó, ¿no? No sé, pero por ejemplo ahorita el COVID está repuntando. Hey, y re decían que ya estábamos en una etapa endémica y que ya no iba a pasar y que no sé qué. Pues no es cierto. Aquí está repuntando el COVID, ¿no? Está el hecho, cositas, exacto. Sí. No o sea, cositas así pueden en un dado caso ayudarnos a que no caigamos parte de este efecto y si lo sabemos, pues aprendamos también, ya sabemos cómo se da. Dónde se da, por qué son las causas, pues ahora hay que aprender a contrarrestarlo y pues cómo se contrarresta. Documentándolo, escribiéndolo, guardando notas, tomando información. y sí, visitando páginas. A ver, hay otro, hay otros que encontré muy interesantes de, egip de Egipto. A mí me gusta mucho la escultura egip egipcia, pero este sí me sacó de onda. A ver, ¿tú cómo recuerdas al busto de Tutankamón? ¿Qué tiene en la cabeza? El rey Tut Ese tiene un como Una como toalla así Y es el que tiene una barbita aquí Y tiene una, una cobra saliéndole Tiene un tocado, ¿no? Le llaman El tocado del rey Tut Pues sí, sí lo tiene, pero no es una cobra Tiene dos cosas Y es un cuero, un buitre y una cobra Este es, ah, un no, es una. un una Mandela Ahí está la cobra Y al lado está el buitre es sí, cierto lo pueden ustedes constatar ahí igual mucha gente recuerda solamente la cobra de hecho yo recuerdo la pura cobra solita pero pues es lo mismo no aquí aparece el, el buitre el buitre casi nadie lo pelaba lo peló o, o alguna cuestión pero ahí están al lado de la cobra así ah, es cierto <ríe> Sí, porque la cobra impone, ¿no? Yo, yo yo digo que es como que impone más ves así La, al... la jerarquía, ¿no? Ah, y al buitre pues, ya, Cuando hablas de un che, buitre O sea, buitre. No, o sea ni siquiera es uno de los villanos Chidos de Spider-Man y del buitre Pues no, yo creo que por eso, aparte el, el hecho de que esté más abajito que la cobra La cobra cobra más relevancia y por eso eh, Todas las personas que recordemos Al Rey Tut con su tocado Vamos a recordar en primera instancia a la cobra Más no a la otra figura Exactamente, y de hecho hay otro que vi que eran los, los dioses de Egipto, que entre yo recordaba siete, de hecho están como, como Siris y Ra y Horus, Isis, pero en realidad la historia nos comenta que son diez, o sea, en esta realidad eh, de este efecto Mandela, casi nunca recordamos a los otros tres. Eh, de hecho tiene un nombre muy raro, yo no me, lo, yo no los tenía como en mente. Aquí los vamos a poner. Es este rey que tiene un escarabajo en la cabeza. Hay otro rey que tiene una cabeza de lagarto. Creo que la mayoría, lo más cercano a recordar a dioses egipcios es el momento de la transformación de Munra, de los Thundercats, antiguos espíritus del mal, y se empiezan a ver los, los dioses egipcios, ¿no? Cómo están así el dios... Este sin afán de ser irrespetuoso, así pero que el dios cara de perro, el dios gato, el, el cuervo, el Entonces, o sea, realmente es como complicado que, por ejemplo, el, el cerebro nos ayude a rellenar esa escena en la que podamos nombrar a más de tres. O sea, los nombres incluso, no sé, podríamos... Agamenón, no, Agamenón es un dios griego, es que tiene, digo, un rey griego. No tiene nada que ver con la cultura egipcia. Digo, pero estoy poniendo un ejemplo. Muy desde el punto de vista de la ignorancia, quiero aclarar y quiero enfatizar que sí, porque no es algo que manejemos diario, ¿no? Y como bien dije, o sea, habrá expertos egiptólogos que nos corrijan en los comentarios, pero para alguien que se dedica a la tecnología, al internet, la programación, los códigos de programación y esas cosas, pues... Lo más cercano, lo más en la mente que tenemos para los dioses egipcios Es el momento de la transformación de Munra de los Thundercats Y se <risa> acabó Hasta ahí llegó Pues de hecho, mira que estuvo más que bueno Ahí eh, Pónganos en los comentarios amigos Qué efectos Mandela ustedes se sí saben O han descubierto por error Hay muchos por ahí de las caricaturas Que este, los Tiny Toons Que se escribía Toons o Tunes O T con doble O que el monito ese de Monopoly con monóculo en el ojo o sin monóculo, este los ojos de Tom y Jerry, que, que Tom tiene los ojos amarillos en vez de blancos, y, y muchas eh, muchas más que según aparecen ahí ya en el colectivo de toda la gente, pónganos por aquí en los comentarios o mándenos ahí comentarios en las redes sociales, TikTok, en Instagram, Facebook, ahí mándenos sus efectos Mandelas, ahí compártanlos con nosotros para subirlos, si es que no están incluso en la red, o que ustedes hayan detectado algo más, pues también ahí con mucho gusto lo podemos eh, poner, hay otros más que se nos estarán escapando, sí, pero aquí van a estar incluso apareciendo como clips o como imágenes a lo largo de esta plática que hemos tenido el día de hoy aquí en La Voz del Pueblo MX, agradecemos mucho todas las suscripciones que han venido haciendo y todo el tiempo que se han estado sumando a este proyecto por ahí les vamos a dejar el link otra vez de la mecánica más bien de la dinámica eh, que va a suceder para ganarse la tarjeta de regalo de 500 pesos de la plataforma que usted quiera que usted necesite eh, aquí ya Néstor puso las bases en el video anterior y en el antepasado eh, fue de, de las armas ya le hacemos salir comentario pásenle también a ver ese video está bastante bueno y el de la vida extraterrestre que ya fue pues, eh, catalogada como eh, cierta por lo menos la tecnología en un principio y ahí ya la pueden visualizar en el contenido del canal de la voz del pueblo MX bueno yo quisiera sellar, sellar ya esta participación, cerrarla diciendo que eh, todo puede ser posible desde mi perspectiva hay científicos que incluso dicen que el universo es un holograma, que es una simulación eh, que pudo haber sido generada por seres superiores, que incluso pues también eh, lo que mencionan de la construcción de la realidad al momento de visualizarla como las teorías de, que mencionan de la relatividad, si ves un, una partícula la conviertes en onda o, o la dejas actuar como partícula, eh, al momento de inferir en una observación, cambias totalmente su, su comportamiento, ¿no? Eh, digo, a lo mejor es una idea muy abstracta que al día de hoy no todos logran concebir, pero eh, pues está, está interesante ¿no? eh, este tipo de, de cuestiones, y empatarlas por ahí, te da para mucho hablar, para echarse unos drinks, incluso estar cenando, platicando de estas temitas, pues sí te da bastante tiempo para hablar, incluso como nosotros platicamos, saltamos del deporte, al efecto Mandela, a que a poco México va a ser sede del, de la Copa Mundial 2026, pues sí amigos. Y seguramente muy pronto también, si saben hacer bien las cosas, pues vamos a tener un campeón del mundo como México, aquí en México ¿no? que se supone que siempre se le da preferencia al anfitrión y le ponen los grupos más papitas y creo que en algún sentido ha evolucionado el, el fútbol mexicano eh, a comparación de cómo estaba en, en, en tiempos de antaño donde los cachirules o donde eh, siempre ya Merito y el cuarto partido no pasamos aunque el chicharito ya se veía viejo por tomar Omni Life, pues este, <risa> igual y todavía nos regala unos golecillos por ahí, ¿no? Para que siga siendo el máximo anotador de, de la selección en México. ¿Hay algo para despedirte, Néstor? ¿Alguna conclusión? Número uno, yo creo que sí, oficialmente tenemos que hablar en algún programa regular del fútbol, porque siempre cae de rebote. O sea, ahorita por ejemplo hablamos de esto el otro y ah, como si sí, el fútbol, sí, no, tenemos que hablar de fútbol de, ya sea a nivel deporte, a nivel lo que sea, Sí, tenemos que hablar de deportes y de fútbol específicamente y de nuestra inconformidad que ya lo habíamos manifestado con la Federación Mexicana de Fútbol, seguramente nos están escuchando, John de Luisa, eh, toda esta cártel de malévolos y maleantes de la Federación Mexicana de Fútbol que han hecho una mugre con el fútbol. Sí, al final de cuentas ellos van a estar escuchando y van a poner atención Así que tenemos un programa pendiente en el que hablemos de esto La competencia, los cachirules, los, todo ese tipo de cosas ¿Y por qué? Desde mi perspectiva, en mi punto de vista que Si en algún momento despierto y me dicen México fue campeón del mundo en el 2026 bueno, Ténganlo por seguro que hasta las aves van a volar así Porque va a haber un repentino y sonoro ¡A chinga! No puede ser <risa> Así que eh, tenemos que hablar de eso, porque desde mi perspectiva, a cómo van las cosas. Sí, efectivamente México no es una selección para competir en esos, en esas esferas. No va a ser campeón del mundo, no va a ser campeón de América, nada. O sea, no va a salir de la CONCACAF esta toda bananera que tenemos, porque pues así es, ¿no? Y digo Y lamentablemente con poquito Pinole nos da mucha tos. Entonces, tenemos un programa pendiente, vamos a agendarlo. Si sí hay un programa pendiente de la voz del pueblo que hablemos de fútbol. ¿Y por qué no van a ser campeones del mundo? ¿Por qué la selección no va a ser campeón del mundo? La que me digan, ¿eh? Y pues ahí sacaremos una que otra estrellita por ahí de los años noventas. Va a ser bueno, ¿no? Regresando, eh, documenten todo, guarden todo, siempre apunten, siempre guarden fechas. ¿Por qué? Porque la mente luego juega con, con, con los recuerdos y la parte de esto no es porque el cerebro diga soy muy malo y te quiero hacer creer una cosa o no sé qué, a mí me llegó a pasar, ¿no? de que luego me, me acuerdo de, de que luego le digo a mi esposa, no, fíjate que estábamos en tal lado y así asado, y tú estabas ahí yo no era <risa> no, claro que sí, pues tú estabas ahí, <risa> habíamos ido ese día los tres no había ido ese día? Ese dije, señor, vamos a preguntarle a, a mi mamá, <risa> <le> digo, vamos <risa> a preguntarle a mi mamá porque mi mamá seguramente se va a acordar y mi mamá así de No, ese día ni veniste aquí a la casa, ¿qué te pasa? ¿Qué te...? Ah, claro que sí pues Y de aquí nos fuimos al cine, de aquí fuimos a pasear Entonces hay que tener en cuenta Todo ese tipo de cosas, porque a final de cuentas Estos sesgos cognitivos, estos sesgos En la información, pueden ser usados De mala manera O sea, ya lo hemos visto no Entonces podemos irnos todos con la finta De algo, y lo vamos a dar por hecho Porque a final de cuentas, como humanos Como seres, estamos prácticamente Al día el riesgo que tenemos hoy en día de que si la empresa de repente nos dice Ya se me regresan a la oficina O que si la empresa de repente dice No, pues ya no hay home office, encontré nuevo personal y todo eso No vamos a estar pensando en detallitos Todo va a tener que pasar súper rápido Entonces tomemos en cuenta esos detalles preparémonos siempre Documentemos, guardemos fechas, guardemos registros de cosas importantes Y habrá cosillas que se nos escapen no El color de los pantalones o de qué tenis llevaban Pero en realidad llevaban chanclas o sea, ese tipo de cositas pues son las que el cerebro va a rellenar aparte, ¿no? Tratando de no negar cosas que sí hayan sucedido o cómo es que son. ¿Para qué? Para que tengamos el mayor detalle para cuestionar, para siempre estar preguntando y sobre todo para obtener buenos resultados a futuro o en cualquier cosa que pues, tengamos. Como siempre, muchas gracias a todos los que se han suscrito. En serio, suscríbanse aquí a La Voz del Pueblo. Les, les hemos estado invitando... La prueba con Grupo Crecrimsa. Que ahorita me habló este cuate, me habló el patrocinador Grupo Crecrimsa. Me dijo: ¿Sabes qué? Los números están subiendo. Pues de la nada, prácticamente. Ahorita Grupo Crecrimsa ya está en tercer, cuarto lugar en las búsquedas de Google. Gracias a ustedes, porque si están entrando, están participando, ya empezaron a llegar los correos. Échale un poquito más de ganas a ver los videos. Porque sí están contestando cosas, pero están contestando cosas muy raras. Entonces, en la semana, en TikTok y en cual les voy a estar subiendo lo que están contestando y muchos van a decir, ¿en serio? ¡Claro que no! Pues si son cosas distintas. Así que sí, sí están participando. Tenemos gru Grupo Krimsa, me dijo este cuate, oye, pues, es un gentío. Digo, para un producto tan específico como el de Grupo Krimsa, 100 visitas diarias, mano, es una manifestación. O sea, es una cosa enorme. ¿No? Entonces, tienen que meterse a esa página, tienen que suscribirse a XHT Web, tienen que suscribirse a La Voz del Pueblo, seguir a, las, a, a los dos en alguna de las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, lo que ustedes quieran, tomar sus capturas de pantalla o sus fotos así en su computadora y mandarlas en el correo donde están respondiendo. ¡Es mucho! Sí, es mucho, pero es que no les estamos sorteando, no es un sorteo, no somos Willy Rex ni ninguno de esos que hacen sorteos raros, no son sorteos al azar. Es la persona que mande bien sus correos, con todas sus, result con todas sus respuestas bien, es el que va a ganar. Ya ha habido respuestas. Sí. Segurito se lo lleva y así siempre, ahí está el por correo y si son de la zona o lo que sea, trataremos de hacer el meeting para entregárselos en persona. Si son de... Tijuana, pues es imposible que yo vaya hasta Tijuana y se los entregue, pues se los mandamos por correo electrónico. Y igual, si es en Querétaro, allá Francesco se los estará entregando en persona. Si es este, en Punto Medio, en la Ciudad de México, también. Pero participen, suscríbanse, denle like, compártanlo, porque todo eso va, va a ser importante para futuras futuras dinámicas. ¿Por qué? Porque ahorita es una entre los dos, pero también viene la de XHT web donde vamos a celebrar el 12, 12 o 13 de aniversario, no recuerdo, pero es un aniversario importante. Con 5.555 suscriptores. Me da mucha risa ese número. 45 cincos, Entonces... Y va a regalar 5.555 pesos. Ah. <risa> ya quisieran. No, bien les va. No, pues ya vamos a tener también una tarjeta ya. Y de regreso, en La Voz del Pueblo también estamos, también queremos que La Voz del Pueblo tenga su propia tarjeta para la próxima emisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ahorita es con los, con los tres, el patrocinador XHT, porque así lo pidió el cuate, o sea... Yo quién soy, ¿no? Pero hay otros que dijeron, no, ¿sabes qué? Pues sí, tú échalo ahí, nada más di que nos... Ah, bueno. Pero si ustedes también quieren participar como patrocinadores, tienen un emprendimiento, papelería, pollería, lo que sea contacto arroba xht web o en la voz del pueblo donde ustedes quieran y platicamos aquí difundirles, darles asesorías, eh, ayudarles con sus videos, con sus contenidos, porque a final de cuentas, pues, esto nos encanta, nos encanta esta onda y si podemos ayudarles a ustedes con esta onda, ustedes nos ayudan con un patrón, todo esto pues miren, la voz del pueblo va a crecer pero como espuma, así que su voz es nuestra voz, por favor no dejen de suscribirse, compartan todo lo que puedan Suscríbanse, díganle a sus cuates, a, sus, a los que les caigan mal, a todo el mundo. Mira, estos cuates están este, ahorita regalando una tarjetota de 500 pesos. Así que no olviden suscribirse. Nos vemos la próxima semana. Y, ah, pues ya, eso es todo. Bueno, aquí están apareciendo ya las redes sociales de todos nosotros. Ya conocen los links, incluso también para que vayan allá a visitar las páginas de este patrocinio que ya está por ahí más que visitado. Y participando la gente, están subiendo los números. Tenemos lamentablemente, sí, muchas más visitas que suscripciones aquí. Pónganse las pilas y apóyennos en ese sentido. Recuerden que este también puede ser casi casi un emprendimiento de un servidor y de Néstor, además de ser un, pues una, eh, digamos, un decálogo de temas variados que podemos darles a conocer con mucho gusto por la pasión que nos embarga pues eso también requiere de nuestro tiempo y recursos. Y la manera única que le pedimos que nos apoye es compartiendo el video y suscribiéndose a las páginas. Eso es todo, amigos. De momento, como nos pueden apoyar, ya sean ustedes este, los amigos y no tienen su cuenta propia para ver en YouTube y por eso no se suscriben, pues ahí les lleva creo que menos de cinco minutos crear su cuenta para suscribirse al canal y que les lleguen todas las notificaciones de estos videos que digan, Ah, pues están muy buenos, pero nada más me lo pasaban por WhatsApp Y ya no he podido encontrarlos Porque sí está un poquito, a veces difícil encontrarnos Creo que ahorita ya tiene más relevancia en YouTube Yo le di una búsqueda y ya parece que empezamos a aparecer en las búsquedas Directamente como La Voz del Pueblo MX Pero si no, aquí la página del buen Néstor ya tiene más relevancia Ya si pones tu XHT Web La Voz del Pueblo, ahí te avienta unos videos en su página Y de ahí te puedes tanto suscribir a XHT web como Benito para acá, La Voz del Pueblo, y darle una checada a todos los videos, que con mucho gusto estamos subiendo semana a semana para todos ustedes. Eh, pues sin más que decirles, yo fui Juanga Ferrari, tengo el look, <ríe> no me falta la palmerita así, con la Buenas palmera, de los... <ríe> <ríe> y pues recuerden que eh, aquí los esperamos todas las semanas, Mínimo con un video Ahorita estábamos subiendo dos o tres a veces Pero ahorita mínimo estamos subiendo un video Para que ustedes pues eh, nos vengan a visitar aquí Próximamente hay algunos clips en otros eh, canales hermanos Que se están ahí gestionando Donde se van a poder subir videos cortos Como para estar en el bañito Y cinco o seis minutos en lo que están ahí haciendo sus cosas Vean algún tema interesante aquí en La Voz del Pueblo Por supuesto pues muchas gracias, Néstor, por acompañarnos una vez más aquí en La Voz del Pueblo. Me despido y que tengan un excelente momento del día en que nos estén viendo, amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.